Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer y bueno... Hemos estado en el, una, la fiesta de pasacalles de Pulianas, en nuestro, en nuestro pueblo y el caso es que hemos aprovechado y hemos grabado eh, algunas personas eh, dando su opinión sobre algunos videojuegos. Y bueno, aquí os dejamos con el vídeo, espero que os guste. ¿Qué usted sobre el juego de Batman Knight? ¿Qué piensa usted sobre el proyecto de Batman and Night? Me gusta mucho, es muy interesante, porque tiene unos y unos giros... La verdad que muy interesante ese A mí me parece que si me digo que están cogiendo grandes títulos de Xbox 360 y lo están pasando a la siguiente consola Sí, sí me parece bien Tiene mejor el gráfico Supongo que tendré mejor estar No sé Si, si han sacado el 2 y triunzo El 3 tiene que funcionar El Battlefield 3 funcionó Y el 4 lo está pegando ahora cuando lo compré ayer o sea, Bueno, y parte de la verdad que yo soy partidario de que el fútbol femenino se ve mal a conocer porque de verdad estamos abandonados y me parece muy bien el fútbol femino que... vale, pues. bueno, muchísimas gracias por todos los que han participado en este vídeo eh, si tocáis like y comentáis eh, pues agradezco muchísimo ya sabéis que en la descripción tenemos nuestras principales redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y nuestra propia página web. Así que pasaros y también tener una tienda de informática recomendada. Así que nada, hasta luego. Adiós.